¿Qué os parece el paisaje? Espera, que aquí se ve un poco mejor. Mira qué vista, eh. Vamos a ir por ahí, por ese acantilado. Hay como un camino, ¿eh? por ahí ya nos metemos para adentro, ya dejamos esta parte de acantilado. Y tiraremos hacia allá. ¿Eh? Mira, ya empieza a haber nubes. Está despejado y empieza a haber algunas nubes. Bueno, nubes de evolución, como dicen. Bueno, pues está haciendo fresco. Hoy ya está haciendo fresco. Esta subida normalmente se hace dura esta parte porque estás a pleno sol, ¿vale? Y ya veis, estamos a pleno sol, pero con frío. Pues bueno, en este caso voy a explicar un poquito. Esto ya lo subiré dentro de. No, no el mismo día, por si no van a ser demasiados vídeos. Pero.. A ver, truco que yo uso, truco que yo uso no es que sea ley ni que sea lo mejor, ni que hagáis esto, tampoco vosotros hacedlo como vosotros creáis conveniente. Pero el truco que yo uso, que hoy de hecho he arriesgado un poco, ¿vale? Pero bueno, ya veis que no hay lluvia, hay sol, entonces por mucho frío que haga, no te vas a helar, y más yendo para acabar a las 3 de la tarde. O sea, si voy a acabar a las 2, a las 3 de la tarde, las 3 más o menos, para acabar a las 3 de la tarde, por mucho que quiera hacer frío, ya puede apretar el frío que quiera, que no voy a pasar frío, ¿vale? Luego a las 3, ahora al principio sí. Entonces, truco. ¿Qué pasa? Cuando tú te, te enfrentas a voy a entrenar, las carreras ya son diferentes porque existe el material obligatorio, el material obligatorio no te lo puedes saltar. Si te dicen que tienes que llevar chaqueta de membrana con capucha, pues tú llevas aquí, que yo no lo llevo, chaqueta de membrana con capucha, ¿vale? Pero cuando entrenando, cuando entrenamos, sí que podemos hacer algunas variantes que, a mi parecer, mejoran el peso, no, el peso no, pero sí la comodidad, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, hoy hace frío, ¿vale? Pero yo preveo que a las 3 de la tarde, por las 2 o la 1, puedo estar pasando calor, ¿vale? Como me pasa siempre. Hoy no, porque el día está frío, pero pero siempre acabo a las 2 a lo mejor, y a las 2 aprieta el calor, ¿vale? Luego, la suerte es que ya estoy volviendo, que es más hacia abajo, y no es lo mismo que correr cuesta arriba con calor. Y bueno, entonces, tú puedes coger varias opciones. Tú dices, vale, imagínate que hay 15 grados para salir, pero sabes que luego va a haber 27 grados cuando estés acabando, porque desde la mañana hasta que tú acabas, pues 27 grados ahí al final. Bueno, ¿qué puedes hacer? Vale, pues me pongo una manga corta o una manga larga para no pasar frío, ¿vale? Imagínate que tú dices, hostia, quiero ahorrar peso. Me pongo una manga corta, por ejemplo, que abrigo un poco, o una manga larga, ¿vale? Unos manguitos sería lo ideal para estas casas, para estos casos, eh, y con eso sé que primero no paso frío y no tengo que llevar chaqueta. O sea, porque me quiero ahorrar los 220 gramos que pesa la chaqueta de membrana o un cortavientos que un cortavientos pesa muy poco, un cortavientos pesa 70-90 gramos. Por ahí andamos, 70-90 gramos, ¿vale? Pero dice, va, por ahorrarme el peso del cortavientos, ¿vale? Pues lo que hago es que me voy con manga corta, que yo eso lo hacía antes, me voy con manga corta que vale un poco pato, Es decir, cuando haga calor, pasaré un poco de calor, pero cuando hace frío... Mmm, paso, O sea, no paso frío, porque yo manga corta en vez de un tirante, en vez de ir así de tirante ahí a pecho, pues vas un poco más abrigado, te abrigo un poco más, ¿no? Y así no tengo que llevar el cortavientos o la chaqueta, ¿vale? Sí que te ahorras algo de peso llevando, por ejemplo, simplemente una manga corta, pues claro, más ahorro de peso ese, que te ahorras todo el, toda la chaqueta, pues sí, te ahorras un poquito de peso, de inercia, ¿no? Ahí pum pum cada vez que botas, pero consigues más incomodidad más incomodidad porque cuando hace calor las pasas putillas porque si hace pleno sol corriendo cuesta arriba, manga corta o manga larga las pasas putas y no tienes otra ropa en cambio y luego, eh, exacto, no es lo mismo que poder decir hace al mediodía calor y voy en tirantes, voy como un señor como un señor porque voy en tirante voy bien puedo refrigerar bien y puedo rendir ¿vale? pero ¿qué ocurre? que por la mañana pasaría frío, ¿no? ningún problema, te pones en tirantes y te traes tu cortavientos entonces sí que es verdad que llevarás ya digo, sí que es un peso superior o una chaqueta de membrana o la que tú tengas, pero mejor un cortavientos eh, tendrás un pequeño peso extra de esa ropa, pero irás abrigado por la mañana y fresco por la tarde ¿Eh? abrigado por la mañana, porque te puedes poner el cortavientos para arrancar, hasta que entras en calor, y luego te lo quitas vas normal en tirantes que ya con buena temperatura y cuando haga calor el tirante te va a ayudar a refrigerar bien y vas a poder tirar medio bien voy a, voy a ir andando ¿vale? ¿para qué voy a estar aquí parado? Eh, ¿vale? es decir que eh, vas a ir en condiciones óptimas de temperatura llevando un cortavientos a decir, no, llevo una camiseta de corta, de manga corta y me vale un poco para todo, yo también lo he hecho eso pero al final no me sale la cuenta Hoy, por ejemplo, he visto que el frío no iba a ser demasiado. Digo, si he salido a las 10 y media, va a empezar a correr. Digo, pues bueno, por mucho frío que haga, sí que pasa un poco de fresquillo en los brazos, pero pues así, a pelo, sin chaqueta y sin nada. Luego, otro truco. Este, es, este va bien. En verano, cuando hay lluvia en verano, verano significa que no baja la temperatura de 25 grados que no baja aunque llueva. Me refiero a eso, ¿eh? Claro, si tú te bajas la temperatura a 15 grados, no hagáis esto que yo os digo, ¿vale? Pero si tú la temperatura va a estar entre 35 y cuando hace sol, a sombra, 35, y cuando va a llover, se te va a poner en 25, mi consejo es que no llevéis chaqueta de membrana. Olvidaros la chaqueta de membrana a tomar por culo, porque el calor hace que aunque te llueva... No te hieles, ¿vale? No te hielas. Entonces, para verano puro, ¿eh? me refiero, no llevéis, aunque vaya a llover, no llevéis chaqueta de membrana. Es mi consejo, haced lo que os dé la gana, ¿vale? Es mi consejo. Os lleváis cortavientos, cortavientos, en lugar de chaqueta de membrana. ¿Por qué? Porque el cortavientos chorreando te hace una capita entre el cuerpo y el cortavientos que ese agua no está fría. Es decir, te quita el agua fría tal como cae, porque cae el cortaviento si no te da directo, ¿vale? En la cabeza sí que te va a dar, claro, no llevas capucha. Pero, eh, ya digo, la, el agua que se te mantenga pegada al cuerpo vas a estar mojado, pero como también vas corriendo, esto hablamos siempre de correr, no hablamos de andar. No tiene nada que ver andar con correr. Corriendo generas un montón de calor, andando no tiene absolutamente nada que ver que nadie diga ah, me voy a hacer trekking y voy como dice el ángel no, porque te vas a helar ¿vale? no, porque corriendo genera mucho calor hostia, una furgoneta por ahí madre mía estos están locos bueno estos se han metido por ahí no sé cómo están pasando si aquí hay una, una de bueno, y lo que hay por allí depende por dónde venga madre mía bueno en resumen eso para calor eh, y lluvia Prevés, dice: Me va a llover. Cógete un cortamiento, no te cojas chaqueta de membrana, pasa la chaqueta y ya está. Porque si te pones la chaqueta de membrana con 30 grados, aunque esté lloviendo, te vas a morir. Entonces, mi consejo es ese: no, no, no lleváis chaqueta de membrana cuando hace mucho calor. llevarse un cortavientos que, aunque vayáis empapados, lo vais a llevar muy bien, muy bien. Vais a refrigerar mejor y evaporar todo bien y ya está. ¿Vale? Se ha metido este con la furgoneta por aquí. Si esto es una locura, bueno, es como camper. Este se ha metido sin saberlo porque lleva atrás lo del camper, las, las tapas. Pues se ha metido sin saberlo. <ríe> y va a pasar pues la, lo que tira abajo también sigue con más, muchas más piedras abajo. ¿eh? O sea que no las va a pasar también. Bueno, pues venga, ese era mi consejillo: chaqueta de membrana al palco, como dice el Zubasti. siempre que haya más de. Ya digo que tú salgas como a 30 grados, ¿eh? como a 30 grados, 25-30 grados, cosas así, no preveas que vaya a haber una bajada fuerte de temperatura, ni preveas que se te va a hacer de tarde noche y vas a tener que pasar la noche mojándote con una con un cortavientos. Hablamos de estar entrenando, ¿eh? no hablamos de una carrera, ¿vale? Venga.